En videos anteriores de esta serie veíamos que era un plan de ejecución BIM, más o menos lo que debía contener, por qué era importante, qué opciones nos daba Plannerly para crear esos planes y cómo funcionaban los permisos de los miembros para colaborar en la documentación de esos planes. Pasa que una de las cosas más aburridas que tiene hacer documentos como el BEP es precisamente redactarlos. Pues resulta que Plannerly trae muchas plantillas y en este video veremos algunas de ellas. Así que vamos a darle. Por acá quedamos anteriormente, donde dijimos que los planes y en general los documentos creados con PlanEarly se pueden restringir para que solo los equipos de trabajo que seleccionemos los puedan ver. En este caso el BEP lo puede ver todo el mundo, como debería ser, y las mejores prácticas de modelo arquitectónico únicamente las pueden ver las personas del equipo de arquitectura. Si por algún motivo queremos reorganizar el nombre de los documentos, cambiarles su nombre, darles descripción, añadirles nuevos equipos o borrarlos, podemos ir a gestionar planes cosa que solo pueden hacer los miembros con permiso de gerentes. Todo eso está muy bien, pero de verdad necesitamos documentar desde el comienzo esos planes. La respuesta es que no, así como un modelo en Revit lo empezamos con una plantilla, aquí en Plannerly podemos documentar empezando con una plantilla. Si nos vamos por acá, tenemos una librería de plantillas ya hechas, no solo por el equipo de Plannerly, sino por colaboradores de todo el mundo. Si lo vemos, hay plantillas en varios idiomas, incluyendo español. Tenemos acá una plantilla BEP de México, por ejemplo, o dos plantillas BEP de Chile o una plantilla de Grecia por si de pronto te gusta hacer documentos en griego. Esas plantillas están creadas a partir de los estándares nacionales de esos países. Pero definitivamente lo más interesante que hay en cuanto a plantillas de documentos son los que vienen según la ISO 19650. Es decir que estaríamos trabajando sobre una plantilla basada en normativas internacionales, lo cual es brutal y nos ahorra muchísimo tiempo para no tener que ir a leer la ISO para saber qué debemos incluir. Pasa que según la ISO, hay varios documentos que podrían estar incluidos en un proyecto ejecutado bajo procesos BIM. Por eso es que no solo hay plantillas para el BEP, sino también para otros documentos, como el EIR, del que hablamos un poco en el video de planes de ejecución BIM Online de esta serie de Plannerly. Cuando seleccionamos cualquier plantilla, como la del BEP, para seguir con el mismo documento con el que venimos en videos anteriores, tenemos un listado de las categorías y las secciones que forman esa plantilla. En este punto podemos hacer dos cosas. O utilizamos en nuestro documento en progreso una categoría completa, por lo cual podríamos simplemente arrastrar la categoría a donde queramos que se vaya con todo y secciones. O podemos utilizar solo alguna o algunas secciones que queramos y arrastrarlas a la categoría que necesitemos. Ya si por cualquier motivo queremos que todo el documento sea igual a la plantilla, pues podemos simplemente agregar todo el plan. También si te das cuenta, las secciones de la plantilla vienen con unos iconos. Eso también lo podemos hacer con nuestras secciones en este símbolo más. Bueno, la mala noticia con esas plantillas de la ISO es que están en inglés. La buena noticia es que el equipo de Planner le está trabajando para traducirlas al español. Menos mal porque justo en este momento, mientras yo hago este video, pues tocaría traducirlo manualmente en caso tal de ser necesario. Cosa que podemos hacer perfectamente porque al añadir cualquier cosa a la plantilla, la podemos editar sin ningún problema. Así como también podemos mezclar cosas de diferentes plantillas para hacer nuestro documento. Ahora, yo sé que en este momento te estás preguntando si es posible hacer nuestras propias plantillas. Y si no te lo preguntaste, pues deberías de haberlo hecho. La cosa es que sí, sí se pueden crear nuevas plantillas propias. Es más, la plataforma lo hace de forma automática. Cuando vamos a seleccionar una plantilla de la biblioteca, tenemos la opción de reutilizar cualquier documento que hayamos creado en otros proyectos. Eso quiere decir que una práctica muy común en Plannerly es, por ejemplo, hacer un proyecto ficticio en el cual añadir todos los documentos que queramos usar como plantillas en otros proyectos. Muy genial. En este punto te recomiendo tomar la plantilla BEP de la ISO 19650 y añadirla toda a tu plan. Así puedes explorar más o menos lo que dice la ISO que debería ir como mínimo en el BEP. Ya para terminar, puede ser que estemos en una situación donde necesitemos compartir este documento con alguien que por algún motivo no tiene acceso a la plataforma. Para eso podemos entonces crear un documento PDF. En el PDF podemos añadir todo lo que aparece acá. Son cosas que ya hemos visto, menos lo del alcance y las tareas que hacen parte de otros módulos de Planner, que veremos después. Por ejemplo, puedo añadir al PDF la portada, el equipo de trabajo y el plan o documentos en general que hayamos hecho. Si recuerdas, creamos dos documentos, uno que es el BEP y otro que son las mejores prácticas de modelado arquitectónico. Pero en este caso yo solo quiero incluir el BEP, por lo que vamos a los ajustes. Y aquí podemos configurar algunas cosas como, por ejemplo, podemos escoger cuál o cuáles son los documentos que queremos incluir. Por ejemplo, yo solo quiero el BEP y además solo incluir lo que ya está publicado, es decir, lo que ya está aprobado para su uso. Ya solo sería cuestión de darle un nombre al documento e imprimirlo, o sea, crear un PDF. Obviamente, yo edité el video para no esperar a que se hiciera el PDF, pero normalmente no se demora más de unos 30 segundos si acaso, aunque también depende mucho del contenido que vayas a añadir en el documento. Bueno, por ahora, este documento es únicamente visible para las personas que están en la plataforma, sin importar su nivel de acceso. Pero para compartirlo con alguien externo a la plataforma, tenemos dos opciones. La primera es entrar al documento y descargarlo, y enviarlo a quienes queramos enviarlo. O podemos generar un enlace público al documento que está en los servidores de Plannerly. Ya sabes, es para no tener documentos por ahí fuera de la plataforma. Y ya ese enlace se lo podemos enviar a la persona que lo necesite. ¡Hey! Espero de verdad que estés disfrutando bastante el contenido. Si crees que Plannerly es una solución para tu equipo de trabajo y quieres adquirir una suscripción, puedes utilizar el código bimply 10 en tu compra y tener un 10% de descuento.